Danilo Medina, el presidente de la República, compartió una actividad con Gonzalo, sus delegados políticos y demás. Y las declaraciones que, que da no tienen desperdicio. Son una demostración clara de que en este país se generaron leyes para querer controlar el despilfarro, el manejo de los recursos del Estado la corrupción, la coima, el soborno, la, el uso y abuso del poder de cara a las elecciones, y que se convirtieron tanto la 3318, que es la de partido, como la 1519, que es la ley electoral, en letra muerta y que solo se aplican a situaciones de conveniencia, lamentablemente en este país. ¿Lo tenemos listo, señor director? En esa, en esa intervención, le mandé ahí para que lo busquen en ese link, eh, el presidente Danilo Medina dice, estas elecciones municipales y las presidenciales, al igual que las congresuales, las va a ganar el que tenga la capacidad de, trasla de trasladar la mayor cantidad de personas a votar en las próximas elecciones esos serán los victoriosos dijo esto hablando de las próximas elecciones municipales para defender a sus delegados en el centro olímpico Juan Pablo Duarte de la capital él citó el promedio de votantes en ese tipo de comicios dice que ronda el 50% recuerdo pabellón de voleibol del centro olímpico Juan Pablo Duarte expresa el Presidente de la República. Las estadísticas dicen que alrededor del 50% asiste a votar a estas elecciones municipales y anteriormente en las congresuales. ¿Qué indica esto? Que son elecciones que se defienden con el voto duro de los partidos, el voto militante de los partidos. Los alcaldes, vicealcaldes, directores y subdirectores de distrito, al igual que regidores y vocales, fueron convocados y dice él, con estas cinco semanas que restan para las elecciones del 16 de febrero, 30 de los 35 miembros del Comité Político del PLD participaron de este encuentro, al igual que el candidato a la presidencia Gonzalo Castillo. Él dijo que él va a poner todos los recursos que estén a su disposición para que sus candidatos ganen, garantiza que más del 70% va a ganar las elecciones congresuales y que Gonzalo ganará en la primera vuelta. No sé si en alguno de los links que están ahí que aparecen, pues eh, podemos conseguir el video o ahí en YouTube, puede buscar así, presidente, reunión, pues, pabellón de voleibol, centro olímpico, para que ustedes vean eso. El asunto es el siguiente, en lo que el presi si lo encuentran o no. El asunto es que el presidente está diciendo francamente y respetando a la Junta Central Electoral y respetando la ley electoral y respetando la ley de partidos y ya no es un asunto de apariencia porque antes lo cubrían con las apariencias. Ahora el presidente está diciendo que se van a utilizar los recursos del Estado para imponer sus candidatos como siempre ha pasado en la historia porque siempre ha pasado así. El que está en el poder... Usa y abusa de los recursos del Estado y esa es la gravedad del problema de la reelección.